¡Impresionante! Enchiladas de pollo ¿Qué? Hola amigos, ¿cómo está el día de hoy? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro video Hace muchísimo calor, mucho sol No se preocupen que aquí tengo mi tapabocas Hoy estoy con mi amiga otra vez, Min Vente para acá, vente para acá ven. Nuestro restaurante mexicano favorito favorito Kim's Tacos cerraron y desde entonces estamos muy muy tristes y decidimos ir en una aventura a buscar restaurantes mexicanos en Corea para ver qué tan buenos son. Así que escogimos 5 restaurantes para ir y hoy vamos a ir a dos. Llegamos a nuestro primer restaurante que se llama Trata. Total. Se llama tra Tratar y está en un lugar que se llama Conde. Conde es un, una universidad aquí en Corea. Vamos a ir a Tratar y a Oaxaca hoy. Entonces sí son sí muy mexicanos, pero vamos a ver. Y vamos a entrar. Este restaurante tiene ta ensaladas, fajitas, enchiladas, burros oh, burros burritos. burritos, hot dogs, o sea, super random. O sea, no creo que es súper, súper mexicano auténtico, ¿no? ¿no? Ordenamos un taco de TR y unas enchiladas de pollo. No he tenido unas enchiladas muy buenas sea, súper mexicanas aquí en Corea, pero vamos a ver. Salud. Good. Aquí tenemos las enchiladas ya con frijol aquí y arroz y le pedimos mucho cilantro. Nunca he visto frijoles aquí en Corea. No, Nunca. Pero los tacos como que no se ven como tacos de taco, pero como no la tortilla, tortilla. Ajá. Y tienen como este salsa esta Corea salsa. Esta salsa, ajá, de mayonesa, de crema. Parece todo. más coreano y este mucho más mexicano. ¡Uh! uh. Este es el arroz, que es tipo arroz más asiático porque es más pegajoso, pero pero sabe muy bien. Sí trataron de hacerlo mexicano con la salsa. Frijol. Wow, nunca he comido frijol en Corea así en un restaurante mexicano. ¿Verdad? No lo tienen. Sirven frijoles en restaurantes mexicanos. No creo. Casi no. Mm. Impresionante. Impresionante. La salsa está delicia. <risa> Enchiladas de pollo. Yeah. Mm. Mm. <risa> Te juro, la salsa. Salsa verde. Sí, como que sí lo conocen muy bien. Mm. También la cremita con el cilantro y las cebollas yeah. y el pollo. Creo que sí, deberían de haber conocido a un mexicano para conocer enchiladas así. Porque nunca he visto una enchilados con salsa verde así, auténtica. Mm -hmm. Muy bien, muy bien, ¿cómo se llama? Muy bien trata. muy bien. <risa> es difícil de conseguir salsa así en súper. Ajá, uh -huh. supermercados. Supermercados, no hay. No hay. Las enchiladas, muy bien, me encantaron. Hay que tratar los tacos de fe. <risa> ¡Wow! Como que los tacos sí son muy coreanos, pica un poco adentro y la salsa creo que es lo que hace muy coreano. Está rico, no es como mexicano, mexicano, sí está rico, está muy grande. ¡Provecho! Pero ya acabamos de comer en tratar. ¿Qué pensaste de la comida? Estuvo muy bueno, más eh, de lo que pensé. Las enchiladas sí estaban muy muy muy buenas. También estaba barato de lo que pensamos todos los restaurantes mm. mexicanos aquí en Corea son muy caros, no sé por qué, no entiendo por qué. Pero Porque este es... no tienen los ingredientes aquí tal vez, como los chiles. No, tal vez. Demasiado, demasiado. Ajá. Caros. Las enchiladas 5/5, los tacos no estaban, no eran más como taco Bell coreanos, un wrap. Ajá, era como más un, kebab. un wrap, como un kebab. Sí, un kebab. <risa> Fue como un kebab, pero sí estaba muy rico. Vamos a ir al siguiente El restaurante mexicano, se llama Oaxaca. Bueno, después de comer y la cervecita que nos tomamos, estamos muy cansadas. Tenemos que comprar un café, pero ya tomamos un poquito y estamos. Estamos bien otra vez estamos en crack y ahora tenemos que ir a comer otra vez pero sí podemos no sí sí, sí, sí. aún sí podemos vamos a ir Somos a Oaxaca campeonas, campeonas. champions Oaxaca México tamales oaxaqueños no quisiera que tengan tamales queríamos ir a este después porque pensamos que este restaurante de Oaxaca va a tener mejor comida pero quién sabe vamos a ver tal vez tienen que dar otra vez que kebabs mexicanos, kebabs coreanos. Kebabs coreanos mexicoreanos. Ya llegamos al segundo restaurante, Oaxaca. Está literal en el medio de nada. Aquí en Corea los aguacates son súper caros y por eso te dan muy poquito Es medio, literal, es medio aguacate Este es taco al pastor O sea, sí está muy rico pero no creo que esto está por pastor, para nada. No sabemos qué salsa es esto, la carne no está muy rica. Ya acabamos de comer en Oaxaca y creo que fue uno de los peores restaurantes, o sea... Adentro del restaurante sí parecía súper mexicano, como... Trataron de decorar ese lugar súper mexicano, pero la comida no. Decían que era tacos al pastor y no eran tacos al pastor. Los otros tacos nada más literal parecían kebabs. No hacen nada en la casa, todos se compran las tortillas. La, La salsa Ajá, todo fue comprado O sea, lo puedes encontrar en el supermercado Y lo puedes hacer igual en tu casa Y sería lo mismo que el restaurante Y no está tan barato Pero bueno, eso fue Literal le daría un 2 de 5 estrellas No me gustó, para nada 1.5 1.5 ¿Regresarías? No para nada Para nada Pero bueno, hoy acabamos con dos restaurantes Y los veremos otro día cuando vayamos al siguiente Adiós Hoy vamos a ir a nuestro tercer restaurante Y este restaurante se llama Villa Guerrero Vamos a ir con mi amiga Min ahorita Yo nunca he ido a este restaurante Villa Guerrero Pero he escuchado muchas cosas buenas Y a mi hermana le encanta Así que vamos a ir, vamos a probar comida Vamos a ver qué onda Y los veré después cuando llegue ahí con mi amiga Yeah. Ya llegamos a Villa Guerrero y así se parece afuera. Este es el menú, tienen tacos chorizo. Este es chorizo y este es el taco carnitas. Uh. Cheers. Oh my God y aquí también hacen sus tortillas el chorizo el chorizo y todo no es chorizo mm. Nunca he visto un menú tan auténtico en Corea Y tan simple así Así, súper simple Parece uno de los restaurantes que puedes ver en las calles de México Nada más que está caro sí. O como tacos de calle o Ajá, sea, tacos de calle Está muy rico Nos gustó tanto que ordenamos uno más Yo A mí me gustó más el chorizo, así que pedí un chorizo más Y mi amiga eh, pidió uno más de las carnitas Me encantó Creo que este es mi lugar favorito por ahora nos falta dos más, dos estantes, ¿Te gustó tu taco? Sí. Acabamos de comer en... <risa> Acabamos de comer en Villa Guerrero, ¿te gustó? Sí, me encantó. Sí, de, fue uno de los, de mis favoritos de los tres que fuimos. Sus tacos fueron muy auténticos, nada más que son más, más caros. Sí, había mucho más carne de lo normal. Puedes saber que en Corea, en los restaurantes mexicanos que hacen sus propias tortillas, esos sí son los que Conocen la comida mexicana mejor. Y le ponen cilantro, no le ponen salsa rara como de mayonesa o crema. Pero nos gustó mucho. y Estoy muy feliz que encontramos un restaurante que nos gustó, ¿verdad? Y también tenían como tacos de lengua. Ajá. Y más. No, no de tripas, pero. Nada no, más que yo nunca he no. comido tacos de lengua. Tampoco. Así que no lo pero traté. Muy... A ver si otro día venimos y comemos uno de lengua. De precio. ¡Pájaro! Pinche pájaro, ¿qué? Puta pájaro de mierda Puta pájaro Tío. de mierda Es que estamos viendo élite Y nos encanta el acento de español. español Español Que así tía. hablan, ¿verdad? los tíos de España Hablan así, hostia ¿Los veis? Pero bueno, sí, 5 de 5, me encantó Aut Auténtesis ¿Qué? Auténtesis Autenticidad Aut Ah, vaya tía <risa> Autenticidad Tía, ah, es ah, que no sabes hablar español o autenticidad? qué? Autenticidad. Hostia, tía. Hostia. <risa> <risa> <risa> autenticidad. Bueno, autenticidad. 5-5. Me encantó <risa> que adentro del restaurante ponían música super latina, reggaetón. Sí, Pero bueno, eso fue. ¿Qué okay, más? Eso fue el restaurante de hoy. Vamos a ir a dos más para este video. Así que los veremos después para el siguiente. ¡Adiós! Bye, tíos. Bye, tíos. Dicen chao. Chao, tío. Vale. Hostia. Tienen porchata. Es mi primera vez que veo chata aquí en Corea. Mm -hmm. Hay que probarlos. Sí, Tía. Ching, ching, tía.